Cómo solucionar el error en Unity, que al ejecutar queda cargando. Reload Script Assemblies, como puedes ver, otro mensaje, pero queda infinitamente cargando. Hay varias formas, ninguna te lleva a una solución definitiva, sin embargo esta funciona sí o sí. Tenés que abrir tu código de tu juego, básicamente, y pones File Save o Control S, Fíjate. Es, es como guardar, volver a guardar tu código, por más que no hayas modificado nada. Fijate que va a volver a compilar y rápidamente está funcional. También puedes eliminar el caché o bueno, con más memoria RAM te lo haría rápido esto igual.